Saludos, les habla Julio Castillo y en este video tutorial estaré explicando cómo instalar un servidor web local. Instalación de SAM. Contenidos. Acceder al portal oficial de descarga. Portal oficial de descarga. Enlace de descarga de SAM desde la página oficial de Apache. Para descargar SAM, que contiene el servidor Apache, nos dirigiremos a la siguiente URL o localizador de recursos uniforme www.apachefriends.org. Allí observaremos la página oficial de SAM. Esta contiene el instalador de SAM más las aplicaciones MySQL, PHP y Perl. En la sección Descargar podemos observar que tenemos diversas opciones según el sistema operativo. Tenemos la opción de SAM para Windows, que es la que descargaremos, la versión de SAM para Linux y la versión de SAM para Mac. Presionaremos en la selección según nuestro sistema operativo y esperaremos a que se descargue el archivo.